Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos al canal que prepara cosas y no hace ninguna. No, en serio, está pendiente del canal, tengo en mente cosas muy interesantes. Pero de momento vamos a quedarnos en el presente. Hoy os quiero hablar de un personaje muy popular y querido por los nintenderos en general. Algunos de vosotros estaréis hartos, no os culpo, si no os interesa el personaje en absoluto, os invito a salir del vídeo y aquí no ha pasado nada. Pero volved para otros vídeos, ¿vale? Que os quiero mucho a todos. Bien, ahora que solo queda el culto a nuestro señor Waluigi, vamos a hablar. Si es algo que se ha notado cada vez más con los años, es el cariño que se le tiene a Waluigi. Desde su debut en Mario Tennis para Nintendo 64, su popularidad ha ido creciendo cada vez más y más hasta el punto de ser pedido para Smash desde Brawl. Hoy lo que voy a hablar es del porqué de su popularidad y del cariño que se le tiene, por qué esto es así y de si merecería o no aparecer en Super Smash Bros. Ultimate o en futuros juegos de la saga como luchador. Y soy consciente de que estoy hablando de un tema delicado, porque con Waluigi hay dos tipos de personas. Los que lo adoran, me incluyo, este es mi personaje favorito de la saga Super Mario sin duda. O los que ya están hartos de él, así que os pido una cosa a este segundo sector. Respetad. Entiendo que no os guste el personaje o que os da igual y que ya estéis hartos de, lo que, de los que piden su inclusión en Smash. Os respeto, cada uno tiene su opinión. Hacer lo mismo, ¿vale? Gracias. Como he dicho, la popularidad de Waluigi ha crecido mucho con los años. Y lo cierto es que la pregunta ¿Por qué ha pasado esto? Es mucho mejor de lo que parece. Waluigi no ha aparecido en ningún juego principal de la saga. Solamente en spin offs Principalmente deportivos como Mario Kart, Tennis o Golf y los Mario Party. Bueno, para empezar voy a intentar leeros la mente. ¿Preferís a Luigi antes que a Mario, verdad? Muy seguramente la mayoría de vosotros habréis dicho o pensado que sí. No todos, obviamente, pero la mayoría yo creo que sí. Pues, básicamente el hecho de que Waluigi sea tan querido es por lo mismo pero con estero... P pero super vitaminado. La gente suele preferir a Luigi porque mientras que Mario es la representación perfecta de los ideales de Nintendo... El héroe que siempre salva el día, que no tiene miedo, Luigi es un médica que evitará una aventura mientras se pueda y un patoso, una persona con la que los fans pueden empatizar e incluso sentirse identificados, ¿por qué no? Waluigi es esto, pero a lo bestia. Waluigi es lo opuesto a lo que esperamos de un personaje de Nintendo, burlón, rebelde y a menudo descrito como un ser repugnante. Y este contraste es lo que gusta del personaje. Y si bien Wario puede contestar a esta descripción, lo vemos como un villano. Ha usado este rol alguna vez. Waluigi, en cambio, nunca ha sido el malo de la historia. Es solamente una persona malvada, sí, pero que quiere sentirse aceptado por los demás, de verdad. Si bien es cierto que para ellos no hace buenos actos. Y al final también empatizamos con esto. ¿Quién no se ha sentido fuera de lugar alguna vez? ¿Quién no ha querido ser aceptado, querido por los demás? Seguro que mínimo una vez os ha pasado. Y en cuanto a si merece aparecer como personaje jugable en la saga Smash, eso ya es la opinión de cada uno. Yo personalmente creo que si Daisy lo merece, Waluigi también. Es la mejor representación de Mario Tennis y otros juegos deportivos que puede tener Super Smash Bros., Incluso en sus apariciones como ayudante, lo ha hecho con su raqueta. Así que, básicamente, soy un mono. Lo siento, me, me gustan demasiado los memes americanos. No volverá a pasar. <risa> Así que, básicamente, yo creo que Waluigi se lo merece. No como un personaje broma... Porque es muy carismático y representa muy bien los juegos de Mario Tennis y otros juegos deportivos. A ti te puede parecer que no y los respeto totalmente. Solo pido que tú también lo hagas. ¿Vosotros qué pensáis de Waluigi? ¿Empatizáis con él? ¿Os gusta? ¿Se merece la inclusión en Smash? Ponedlo en los comentarios. Os leo. Así que nada, espero poder subir mañana el noticiario, que ya llevo dos semanas sin poder subirlo. Está pendientes, ¿vale? Muchísimas gracias por todo. Y bueno, ya sabéis, nos vemos.